Cree que recibes, y lo tendrás. La marca 1124 dice, por eso os digo todo lo que pidáis en oración. Crid que lo habéis recibido y será vuestro. Gracias por ver. Por favor, dale me gusta y suscríbete.